Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video ayudaremos a Serge y a Steffi a descubrir cuáles son los componentes de un sistema fotovoltaico. Acompáñame a verlo. Un sistema fotovoltaico se compone de más que un panel solar. Sin embargo, este es el componente más importante de estos sistemas. Pero también existen otros componentes que varían según la aplicación componentes más comunes son el regulador de carga, la batería, el inversor y el conversor. La batería. Su principal función es almacenar la energía durante cierto número de días. Se recarga con la electricidad que produce el panel solar, siendo entregada por el regulador de carga. Es usada debido a que la energía solar es irregular y depende del clima o si es de día y la batería ayuda a suplir la necesidad de energía en esos momentos. Existen diferentes tipos de baterías, que se clasifican según la tecnología usada en su fabricación. Por ejemplo, la de plomo ácido, la de níquel cadmio, la de ion litio, entre otras. La batería más utilizada en los sistemas fotovoltaicos es la de plomo ácido, debido a las características que tiene. Asimismo, existen diferentes modelos de baterías de plomo ácido, que se diferencian en factores como el precio, el tiempo de vida y si son o no fáciles de adquirir. El inversor. Este componente se encarga de convertir la corriente directa de C en corriente alterna AC. Es un elemento esencial si el sistema está conectado a la red ya que debe convertir la corriente directa que genera el panel en corriente alterna que se utiliza en la red eléctrica, la cual cumple con ciertas características importantes. Existen diferentes tipos de inversores con diferentes funciones, que son seleccionados según las características de la carga que se desea alimentar. Conversor de CDC Este componente se encarga de convertir la corriente directa de C en corriente directa de C pero a menores o mayores rangos. Esto se debe a que no todas las cargas de C funcionan con el mismo voltaje. Regulador de carga Este componente es necesario para que todo el sistema funcione correctamente. Su misión es proteger las baterías de situaciones de carga y sobredescarga. Tiene dos funciones principales, la función de carga que hace referencia a la conexión con la batería, y la función de descarga que son los elementos de consumo. Se entra en la función de carga cuando la potencia generada por el panel es mayor a la potencia consumida por las cargas, por lo que el exceso de potencia debe ser guardado en las baterías. Entonces, la función de carga es cargar la batería evitando situaciones de sobrecarga. Por otro lado, se entra en la función de descarga cuando la potencia consumida por las cargas es mayor a la potencia generada por el panel por lo que la potencia que alimentaría las cargas se sacaría de la batería y del panel. Entonces, la función de descarga es provisionar la electricidad suficiente para las cargas a partir de la electricidad producida por el panel y la electricidad almacenada en la batería. Vamos a entenderlo un poco mejor. Cuando se entra en la función de carga, la carga almacenada en la batería aumenta debido a que el regulador de carga transfiere el exceso de energía a la batería, hasta que llega al máximo valor de carga permitido que puede almacenar la batería sin disminuir su vida útil. Por otro lado, cuando se entra en la función de descarga, la energía almacenada en la batería disminuye, debido a que la carga consume más que lo que genera el panel. El nivel de energía en la batería disminuye hasta un nivel mínimo en el que el regulador de carga desconecta las cargas para evitar una descarga profunda en las baterías y así evitar también que éstas se dañen. Existen algunos reguladores de carga que tienen una función adicional y es la del MPPT, la cual se encarga de asegurar las condiciones para siempre extraer la máxima potencia del panel. Recuerda que cada uno de estos componentes varían según el uso del sistema, es decir, si es un sistema más complejo se pueden usar más componentes, o si el sistema es más sencillo puede que usemos menos. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.